Voy a aprovechar esta pausa para explicar lo que estoy haciendo. Luego al editar el vídeo lo pondré eh, al principio de la cinta, de la grabación. Eh, estoy recorriendo el 190, el GR 190, de unos 70 kilómetros. En total va desde Ezcaray hasta Villoslada de Cameros, con un par de puntos eh, intermedios donde poder repostar comida y, y dormir, si es el caso, en una casa rural o en un hotelillo como son el Monasterio de Valvanera y Viñegra de abajo. Luego hay una, un sitio que llaman Ventagoyo donde creo que se come muy bien. Uh, será cuestión de considerarlo. Yo en cualquier caso llevo alimentos como para ir autónomamente estos cuatro días. Digo cuatro porque los machacas se lo hacen en tres. Yo no me veo capaz de hacer 70 kilómetros en tres días porque mis fuerzas no dan para tanto. Me lo planteo en cuatro jornadas de unos 17 kilómetros cada día y la mochila pesa bastante porque, claro, llevo el saco de dormir, llevo la colchoneta inflable, eh, el tarp... Me, con el agua y la comida me he puesto en más de 12 kilos. Eh, bueno, es el peaje que hay que pagar por ser autónomo, ¿no? eh, De momento la jornada está siendo muy bonita eh, y del orden de eso, 17 kilómetros por día y es asumible, o sea, el camino está muy bien señalizado, muy bien señalizado, no tienes sensación de, de que te vayas a despistar, aunque hay pistas que cruzan y tal, y bueno, a ver cómo sale. Ya digo, esto al editarlo lo pondré al principio del vídeo, con lo cual se supone que es una aventurilla a, a experimentar a partir de ahora. Bueno, acabo de salir de Ezcaray a coger el GR190 hasta Valvanera, el Monasterio de Valvanera. Está demasiado lejos para una sola etapa, para mí. Son casi 24 kilómetros. Eh, lo que pretendo es esta noche buscar un punto un poco llano donde poner el tarp y pasar la primera noche. Y a partir de mañana ya fragmentar el itinerario en otros tres días. O sea, un total de cuatro jornadas. El tiempo está cálido. Acaba de caer una tormenta, aunque yo estaba en el pueblo, en Escaray, comiendo con la gente del Bravo Lacar car que me ha traído. Y a ver qué tal va la aventurilla esta. hasta ahora el itinerario discurre entre bosques de hayas salpicados de pinos está todo muy bien señalizado y el sendero es una gozada amplio y perfectamente trazable hasta ahora, precioso Bueno voy a refugiarme un rato aquí bajo un sotobosque de, de pinos porque la tormenta al final me ha alcanzado y la zona de arriba está muy expuesta y ya he visto relámpagos así que no voy a arriesgar. De momento estoy aquí resguardado. se hace falta sac sacar el tarp para hacerme una cobertura. Aquí hay un hueco suficiente. Bueno, al final me he enganchado la tormenta. Así que he puesto unos, la, la toldilla aquí entre unos árboles y bueno, esperaría que escampe. Porque está ya aquí encima. Sí, está Tarp o poncho? Esa es la cuestión. A ver, mucha gente argumenta que con el poncho, eh, además de llevar una pieza susceptible de ser un impermeable cuando llueve, te puede servir para situaciones como esta, en la que hay una tormenta repentina, pues para darte cobertura porque las dimensiones son similares a las de este TAR, del orden de 2,40 por 1,30, 1,35. Pero la verdad, yo ya he descubierto por muchos años de experiencia que cuando llueve no ando. Y por otra parte, un poncho, pues desde los 450 o 500 gramos del Helicon a los 700 y pico del Miltec, eh, y a cambio tengo, por ejemplo, este, esta cobertura que es de Tivec, no, no es un... Es una toldilla de nylon o de poliéster Steve, el que uso en el suelo debajo del, de la colchoneta, son de similares dimensiones 230 x 120 y pesa 160 gramos. Así que está claro, ¿no? Bueno, otro collado. Esto de los helechos. Me voy a mojar más ahora que va lloviendo. Bueno, Valvanera, el monasterio de Valvanera, está siguiendo esa pista por detrás de aquellos collados y, y bajando al valle de allá atrás. La verdad es que joder, no, sé si, no sé si voy a llegar. Si encontrara un buen sitio para mi vaquear, igual, igual me aventuraba a quedarme por aquí porque el sitio es precioso. Y llevo un poco de cuscús para la cena. O sea, que hambre no voy a pasar el agua, ese es el problema. Yo, bueno, me queda ya medio litro, que estoy reservando un poco para, para el desayuno de mañana. No sé qué hacer. Bueno, voy a seguir a buen paso. Si me respetan las nubes, voy a intentar continuar hasta allí, hasta el Collado. O sea, hasta el Collado no, hasta el Monasterio, perdón, de Valvanera. La verdad es que da respeto estar por aquí solo a estas horas, menos mal que el camino está bien balizado, está muy mensalizado, tienes sensación de que algo, algo bueno te acompaña, pero la época esta de los móviles, de los GPS, tenemos todo tipo de, de ayudas, de pero son Tiene cara mala. Chica, sigo mi camino, ¿eh? No me mires. Sigo mi Colmo de la mala suerte. Otra nube. Voy a meterle aquí a este otro vallado, a ver. El caso es que ahí el arroyo lleva un poquito de agua. Lo ¿no? que pues pasa es que hay mucho ganado por arriba. Lo voy a esperar a ver con una fuente más, más aparente. Bueno, por fin he conseguido llegar a la lleno. Igual, la Yedo en el sentido de cobertura arbórea. La putada es que esto está muy empinado. Y sobre todo, y casi peor, el suelo está ahora mojado porque está lloviendo bastante. Y esto resbala que no te puedes imaginar cómo resbala. Así que hay que andar muy despacito, hay que andar con pies de polvo. Menuda granizada, ha caído en aquel monte, está blanco. Joder, viene otra para acá. Estoy viendo los relámpagos. mar. Uno no se busca esto, eh. Yo espero tener un espléndido día de finales de agosto. cabo en la mar. Bueno, como es obvio que no voy a llegar al monasterio de Valvanera, pues voy a aprovechar que ahora engancha al GR con una pista forestal donde suelen haber sobreanchos y volteaderos suficientes para poder colocar el, el tarp, la toldilla, y, y dormir aquí. Bueno, es el sitio más idóneo, sobre todo, porque no sé si se aprecia allí en el fondo por allí y es obvio que esta noche van a, a tronar por aquí en la sierra así que voy a buscar un poco de cobijo antes de que se haga totalmente de noche estoy confiando en que el objetivo de la Lumix que es 1.4 dé suficiente luminosidad para que esto se aprecie luego en pantalla voy a, voy a confiar en que sí porque no estoy tocando el zoom la particularidad de esta Lumix LX10 que es una máquina increíble es que tiene la luminosidad de 1.4 solo con, con el zoom al, al mínimo. El, el, el, en cuanto le tocas, eh, un poquito el zoom baja a 2.4 o así. Que no está nada mal, pero bueno. No es la luminosidad que estoy intentando captar ahora. 1.4. Un F 1.4. Así que a lo largo de esta pista que muestro ahora. Voy a ver si encuentro un sobreancho y me quedo por aquí ya. Pues al final de la noche uf, tuve que bajar un poco del GR porque no encontraba ningún sitio donde, donde descansar. Al final, como era suponer en alguna de las curvas del camino, ahí está la pista, encontré este sobre ancho y, y aquí tendí el tarp. Un poco de aquella manera, pero bueno ha residido bien toda la noche y por fortuna no ha llovido. Eh, bueno, chispeo nada más, quiero decir que no, no fue la tormenta que se preveía por los rayos que había y eso. Así que bueno, voy a ir recogiendo y sigo camino. Que son ya las 7 y 20. Ya estoy de vuelta en el GR Al final resultó que me alejé más de un kilómetro y medio de, de él para buscar esa curva en la pista donde poder pasar la noche Pero bueno, ya, ya he subido a recuperarlo Y continúo esta Esta pedrera es el arranque de, del tramo donde yo ayer dejé el GR porque ya se me hizo de noche y andar con el frontal por aquí no me parecía muy seguro bueno, aparte que necesitaba descansar, claro. Como siempre, espectacular el ayedo. Y con la luz de la mañana, pues es una delicia. La temperatura es muy agradable, debemos estar a 14 o 15 grados. Y ahora mi máxima preocupación es encontrar agua, porque con el desayuno me he bebido el último medio de litro que me quedaba. Y aunque estoy hidratado, pues quedan por delante claro Así que a ver si en la siguiente vaguada veo un arroyo con tinta de limpio y aunque sea filtro un poco de agua con el asuayer. Vamos a seguir. Bueno, pues enseguida he encontrado un, un arroyuelo. Aquí hay mucho ganado, pero no me cabe otra que coger. Voy a, voy a filtrar un poco de agua Si no me mata, claro Esto es un filtro mecánico de anillas Pero bueno, el fabricante garantiza un 99 y pico por ciento de, de pureza de filtración consta de una bolsa que es la que estuviera exprimiendo el, el chisme de laminillas que filtra las posibles partículas en fin gajes del oficio Pues este es el resultado de la caída. El <ríe> cachis en mar. La... El objetivo de la Lumix se ha desprendido y no veo manera razonable de, de encajarlo y que siga funcionando. Así que bueno, grabaré el resto de del GR con el iPhone. Eh, espero que no me falle este también. Joder, estoy cabreado, pensando en la cámara de 600 euros que me acabo de cargar y no estoy disfrutando nada del GR bueno, del, del AYEDO este por el que estoy pasando ahora a ver si encuentro un colladito con sol me siento un rato pongo a secar el saco de dormir, el TARP, que están un poco húmedos y recupero un poco el espíritu porque Cago en la mar, qué manera más tonta. Y por otra parte, piensas, ha sido la cámara, pero la verdad es que los accidentes ocurren. Podía haber sido yo, podía haberme caído por una peña, yo qué sé. Siempre hay que intentar buscarle un lado bueno a las cosas, ¿no? Los accidentes ocurren y. y, y a lo mejor la lías en un segundo. Cago en la mar. A ver cómo como repongo esa cámara bueno al final el collado apareció nosotros venimos desde por allí faldeando por ahí para ti para hemos salido por aquí y ahora vamos a a coger esta pista ahí está el indicativo del GR y vamos a ir por la base del pan crudo, que es eso, esa cadena de montes de ahí, para bajar al valle del Valvanera Ahora que hace un día espléndido. No es precioso. desde allí y aquí hay un regatillo intubado, entubado, así que entiendo que será permanente y con buen agua un punto para la repostar para tenerlo en consideración Aquí hay este enorme cerval Agüita rica Ahí está Ay. ¿Qué con de, de... de... de... de... de... de... de... de palomas, con sus puestos de caza, uff, menos mal que ahora no hay caza, me pone de los nervios, los tiros. Pero bueno, ahora hay que bajar todo este valle para abajo, como siempre muy bien señalizado. Da gusto este GR, GR190. Una de las cosas más jodidas que estoy viendo en este GR, es que no hay ni una superficie plana para, para descansar, para pernoctar. Igual me tenía que haber traído la hamaca. Por lo menos cuando la engancho entre esos árboles y, y tampiche. Está todo muy empinado. Y nada, no hay, no hay, no hay lugares donde plantar la tienda de campaña. Me cago en la vez. Vaya, de que esta tarde toca también tormentita. Desde luego las moscas están imposibles. tomado un bocata y una cerveza ahí en ventagollo, en... junto al río Anajerilla. Y ahora hay un tramo en el que hay que compartir carretera. Camino de Viñegra de abajo, que tengo entendido es uno de los pueblos calificado como uno de los pueblos más bonitos de España. A ver si nos da esa sorpresa. Bueno, por fortuna anoche encontré una plataforma casi a nivel, no digo nada. Pero vamos, me voy con la conciencia tranquila porque aquí ni se nota que ha estado nadie, como debe ser. Y aquí en el tramo entre Vinegra de abajo y, y, y ventrosa. Estoy viendo que aquí hay, hay arces. Ves, Hacer campestre supongo que es. El camino como siempre muy bien marcado. Es un GR el 190 fantástico para recorrer con seguridad hay tejigos esto es cuerposfagínea botánicamente la cosa ha cambiado y esto no estoy seguro que es esto no es un manzano yo creo que es ¿cómo se llama este árbol? con esta corteza rugosa Cache Senamat, no me sale el nombre bueno, me acordaré aquí el suelo ha cambiado, me refiero a geológicamente este es terreno de rodeno estas piedras rojas que le dan un sustrato diferente a la vegetación tiene más capacidad de retención de agua aparte de que estamos en la umbría Cresnos, fraxinos, fraxinos angustifolia. Muy agradable el paseo por la mañana. Uno de estos curiosos fenómenos de parasitismo en el que una hiedra se está comiendo la savia del quejigo, de hecho lo ha matado. Está totalmente... Implicado con el tronco del roble. Lo cual es una perdición para la propia hiedra, claro, porque ha matado su sustento. Supongo que ahora todas las semillas que ha, que ha diseminado pues justifican el cargarse a su soporte, a su huésped. Aquí junto al río Brieva todo es grande. Mira ¡Qué bicharraco! Ya me saludo antes, no queremos nada el uno con el otro. Y llegamos ya a Brieva Creo que hay que remontar el cañón de allí al fondo. A ver si cojo agua aquí en el pueblo. Pues sí, aquí en Brieva hay buen agua. Fue bueno, bonito, lo que pasa es que las fiestas, como media España, está todo tancado un café. Aquí ya el terreno es plenamente calizo. Y vamos a, a remontar esos valles. Joder. terminado ya la nidificación del buitre leonado supongo que esas caquitas blancas que hay por ahí chorreando la piedra serían en su momento nidos también suenan grajillas ahí es tranquilo esto mucho calor en este tramo no hay árboles, está muy expuesto baños de ovejas y de vacas. La Mesta, que tuvo mucha importancia en la Edad Media, mucho poder. Eh, la Corporación de los ganaderos Estoy aquí parado, descansando un rato a la sombra de esta encina, superviviente, en la zona esta de pastoreo. Ojo, me estoy dando cuenta, las zapatillas estas que estoy llevando en, en este viaje, eh, no, no me he puesto botas he, he optado por unas zapatillas son una Salomon X Ultra, la gama barata y joder, estoy notando un tema que en las próximas que me compre voy a revisar más y es que la, la solapilla está es tan estrecha que acaba deslizándose hacia un lado, estoy viendo que es, me pasan los dos sitios con lo cual queda aquí un gran hueco bueno, de hecho hasta se ve el calcetín por el que se introducen las espiguitas se ve que en América donde las diseñen no hay gramíneas en el campo pero, pero aquí en España sí las hay y acabas con los calcetines y los pies llenos de, de mierdecilla por aquí dentro este tema deberían resolverlo una solapa más ancha y que, y que cierre completamente la zona del empeine por lo demás bien hace seis meses así que las compré las habré vestido durante prácticamente todo el invierno, como este invierno ha sido muy seco, no ha sido necesario ponerme zapatillas de goretes. Y bueno, la suela no está mal, es una suela con grip de estas propietarias de Salomón. Eh, estas zapatillas deben tener del orden de 500 kilómetros o así. Estoy viendo que ya se están despegando las piezas, porque esta es una de estas es tipo composite, con, con varias, varias densidades de goma. Bueno, la verdad es que para lo que costar me puede poner un 65 euros o así, están dando buen resultado. No, no son goretes, ¿eh? No son goretes. Pero bueno, para el uso veraniego y eso van van bien. de las que se saca luego el pacharán. Ahora son incomestibles de amargas que están... ah de... oh, Aquí hay clemátide de Vitalva. La clemátide no sé es una especie de, de florecillas dis... como dislocadas. <risa> la clemátide según cuentan los etnobotánicos etno se usaba en la antigüedad para producirse llagas porque su jugo es lacelante y así los mendigos daban más pela. Cosas que se hacían para sobrevivir. Este ya lo tienen protegido con la alambrada. Bueno, eh, ahora no tiene sentido porque está seco. Pero supongo que es un punto importante de abastecimiento para, para las épocas de invierno. Y mira, yo llevo un abrevadero. O sea que sí, de por aquí deben captar agua. vez un osario en toda el agua. Es curioso cómo se cumple la, la leyenda ¿no? de que los animales no sé por qué tienden a ir a morir cerca del agua. Ayer cuando bajaba por el arroyo viniegra vi pues quizás ocho osamentas de, de sendas vacas. La verdad es que uno a veces coge agua de los arroyos sin darse cuenta de que quizás unos metros más arriba. Ha ido a morir un animal y está lleno de cadáveres el, el, el arroyo y de verdad que ocurre, ¿eh? de verdad que ocurre. Esta es la bonita iglesia de Brieva de Cameros. dos cervezas que me he tomado en Brieva con el pinche Tordilla y la calorina que está empezando a hacer aunque aquí nunca el calor es excesivo estamos del orden de 28 grados así creo que voy a buscar una sombra y me voy a echar una siestecita. porque hay que pasar Peña Hendida, que es ese tajo que se ve ahí al fondo y no me apetece nada voy a parar un ratito puentecita, justo antes de la entrada a la brecha o a la peña hendida, ¿Cuál es de agradecer. Este paraje, que ahora es tan desierto, abandonado, por lo visto en la época buena de la Mesta era muy popular, era un paso obligado para los ganados desde el norte hacia el sur de la península y lo llamaban el paso de las escaleras de hecho sí que se ven algunos escalones preparados con las rocas del terreno siempre hay peligro de desprendimiento pero todos confiamos en la estadística ahora sabemos ponerle nombre a todo y sabemos que es el efecto Venturi brisa fresca que gusta nada de las escaleras aquí derruida y vamos a avanzar hacia el este hacia allí como nos indica el mojón del GR bueno pues hasta ahora este es el único punto en el que no acabo de adivinar para dónde tirar si por esta pista de aquí hacia la izquierda o por esta pista de aquí hacia la derecha, no hay ningún a la vista, lo, bueno voy a avanzar unos metros por este de aquí arriba y si no pues lógicamente me habré equivocado, pero es raro porque es el único punto en todo el viaje en que estás confuso, porque en general hay marcas cada poco, bueno este de aquí está apenas a 20 metros. y jabalíes como en este caso es en realidad los únicos bichos que se ven por aquí. ya me enseñaba a mí que fara tanto bueno como veo que se me ha echado la noche encima al final pues he buscado este rinconcillo un poco aquí al abrigo de este gran pino para montar el, el trap y pasar la noche un poco de resguardo El caso es que aprovechando las ramas del árbol para tensar un poco por arriba y aprovecharme de los puntos de anclaje, pues he montado el tap dejando cerrada la parte de atrás porque es de aquí de donde viene el aire. Eh, la particularidad es que lo he montado en diagonal, no aprovechando la forma cuadrada habitual. Este es el tap de 3x3, lo he colocado en diagonal. Entonces, tengo un poco de agua, un poco de cuscuz que de se hidrate. Y luego le pondré un poco de fuerte. a el le va a dar un yuyu, pero... Aquí decimos que del cerdo hasta los andares. Esta ración aporta unos 480 kilocalorías, me parece que calcule. Voy a aprovechar que aún hay luz ambiental natural para cargar el teléfono con uno de estos cargadores solares. Son muy prácticos. Este es un hino de 10.000 miliamperios y, bueno, no sé si se ve... El código azul creciente es que está cargando del sol y mediante un cable USB me va a dar energía ahora a mi móvil. Eh, si no hiciera solo o no me interesara, eh, simplemente aprovecho la, la carga que tiene en su interior de 10.000 mAh que da para fácilmente 3 o 4 cargas del teléfono. Aprovechando que se está oreando todo un poco, aprovecho para presentaros el, el equipo que llevo estos días. El, la lámina de, de Tibek, la colchoneta inflable, el saco de plumas, la, la, la, la toldilla, la mochila de 48 litros, el impermeable y el gorro. Que no se me olvide el gorro porque aunque sea verano, al final siempre hace falta por la noche abrigo. Eh, lo recomiendo es ¿eh? llevar siempre un saco de dormir bueno porque por la noche al final siempre refresca y bueno vamos a levantar el campamento bueno ahí se ve el mesa grande que ya es frontera con Soria y para acá el valle hacia Villosolada que me quedan 9 o 10 kilómetros. Un pilón. Y por fortuna con un chorrito de agua. perro son curiosísimas estas especies de esculturas naturales como este acebo tallado por el ramoneo de los herbívoros del ganado qué bonito queda Anda, mira es aquí una cuerda una carne de ciervo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco puntas. Bueno, no suele ser uno por año en, en estos ciervos jóvenes que los llaman enodios. A veces echan dos puntas por año, lo sea, que será un enodio de, de tres años o, o así. Siempre me preguntaba, ¿alguien ha visto alguna vez, yo qué sé, un lirón careto o un desmandio de los Pirineos? ¿Dónde están los animales? Fíjate, yo he salido al monte mucho tiempo, muchos días, muchas horas y es la tercera cuerna que me encuentro. ¿Cuántos miles de jornales de pastoreo, de campeo, han sido necesarios para que conozcamos esos animales tan, tan difíciles de, de ver? Yo no sabría lo que es un eslizón si no es por las fotos. ¿no? Sé que existe, pero jamás lo he visto. Pero bueno, no hay que irse tan lejos como una simple nutria. O sea que existen, pero no sé dónde están. Bueno, pues por aquí hay ciervos, está claro. Y aunque echan con el desmogue, echan, tiran dos, dos cuernas al año. Y mira que hay miles de ciervos en España. Solo he encontrado con esta la tercera. la de Cameros, lo cual significa que este GR-190 de los Alteos valles ibéricos se acaba. Ha sido una ruta muy bonita, muy bien señalizada, porque de hecho salvo en un par de ocasiones nunca he tenido que consultar el GPS, eh, por cierto ambas ocasiones en Ortigosa de Cameros, por si alguna institución puede hacer algo al respecto. Y nada, que decir que ha sido una ruta muy variada geológicamente, botánicamente, muy interesante. Eh, hay alojamiento, eh, por ejemplo, eh, en Valvanera, en Viniegra de Abajo y en Ortigosa. Yo no los he utilizado, he preferido eh, ir por libre, para lo cual, por cierto, recomiendo mejor una hamaca, porque ciertamente no hay sitios planos donde, donde pernoctar de emergencia. ¿Y qué más? Eh, allí en Villoslada me espera una super ducha, un super chuletón. ...y un litro de cerveza fría... ...así que hasta la próxima...